Hola amigos de YouTube, les saludo a su amigo Daniel González, aquí en vivo desde Canadá Y bueno, este video es especial, este, quiero mandarle un saludo a todo mi país, México, que lo tengo en mi corazón Sé que están pasando por momentos complicados, este, es, eh, no crean que porque estamos acá en Canadá no nos damos cuenta de lo que está pasando allá De hecho, bajé algunas aplicaciones para ver televisión mexicana, este, pues, los clásicos canales, este el canal 3, el nuevo Imagen Televisión, casi Nueva no Televisa, son medios amarillistas ahí. Este, pues CNN en español, TV Azteca, etc. Pero sí, este, le mando un abrazo a todos los compañeros que se encuentran allá en el DF. De hecho, uno de ellos que es parte del segundo grupo que ya viene para Canadá. Este, es, es parte de los brigadistas, están rescatando personas, este, muy bien por él, le mando un saludo, y pues, este, ánimo y mucha fuerza, este, también quiero mencionar que solamente en los desastres los mexicanos se unen, y, y bueno, eso es bueno, que, que por lo menos en los desastres se unan, pero sí sería bueno que no solamente en los desastres, en todo momento, si todos los mexicanos nos unimos, este, en todo momento, aunque no haya desastres, este sería un mejor país para vivir. Seríamos una potencia mundial y no tendríamos que estar migrando a otros países como Canadá o los Estados Unidos. Bueno, esa es mi manera de pensar. Pero bueno, les mando un abrazo a todos y ánimo y mucha fuerza.